Hola. Os voy a enseñar la aplicación que me avisa de cuando la batería está llena o tiene el porcentaje que le haya especificado con anterioridad. La buscamos que se llama Electron. Y la instalamos, claro, es gratis. Nos saltamos toda esta promo. Y calibramos la batería. Con esta aplicación sabremos todo sobre la salud de la batería, dicho sea de paso. Pues entramos a Functions. Activamos la alarma de batería llena que podemos ajustar para que el aviso sea para cuando llegue al 100% o algún porcentaje inferior, siendo 50 el mínimo que nos deja. Debajo tenemos la alerta para batería baja con el porcentaje también regulable de 10 a 40.